¡Hey! ¿A dónde crees que vas? Voy por un bocadillo ¡Claro que no! ¿Qué no sabes? ¡Quédate adentro! Hmm. Ah. Por causa de la crisis de COVID-19, coronavirus, todos debemos ayudarnos para mantener a la comunidad a salvo. Primero que nada, no te toques la cara. Todo lo que hayas tocado puede entrar por tu boca, nariz u ojos. Y eso te puede enfermar. ¿Te has lavado las manos? Asegúrate de lavarte las manos en todo momento, especialmente después del baño, antes de comer o después de tocar a alguien. Genial. Hora de comer. Ah, sana distancia. No debes acercarte más de dos metros, así que nada de comer gente durante la cuarentena. Ni modo. Mira, Noel, ella hace lo correcto. Muy cierto. Me lavo las manos y me quedo en casa todo el tiempo. ¿Solo sales cuando es absolutamente necesario y te quitas los zapatos antes de entrar? ¡Claro! ¿Y lavas los pomos de las puertas? ¡Sí! ¿Y limpias tu celular? Uh... <risa> Limpia ese celular, cochina!